Hola amigos del canal. El juego de hoy dice literalmente. El juego sucede en un hotel lo suficientemente oscuro y espeluznante. Estás completamente solo en este hotel, pero hay algo siniestro que te persigue. ¿Puedes salir de este terrible lugar antes de perder la cultura? Pues no lo sé. ¿Lo probamos? A por él. <risa> Aparecemos, eh, pues en una habitación tétrica. Dios mío, espelundante. Tenía razón. Y no sé qué hacemos aquí. Pues... No se puede abrir. ¡Oh, oh! eh Han llamado a la puerta. ¿Habrá una llave o algo? Por ahí le han hecho algo a alguien ¡Ya voy! Pero, ¿no por abrir la puerta? No podía abrir la puerta ¿Y dónde me metió de bruces? ¿Dónde estoy? Estoy en el hotel Pero, esto ha cambiado Espérate a ver Dios Me pone nervioso A ver, si acabo de llegar ¿Cómo? ¿Y dónde voy? Mira, Y dale con la puerta de los narices Pero si ahora no se ve nada No veo nada Una vela y una llave Vaya, ahora apareció la llave Qué bien ¿Eh? Y la foto. Se puede mover, pero no veo nada. Hala, pues ya está. Y esto. Nada, vámonos. No. Ah, qué sonido más feo. Antes de irnos, nada. Sin embargo, a ver, la habitación es muy antigua y el juego parece súper moderno. Oh, no, supermoderno moderno el baño. Yo salgo, iba a cerrar la puerta, pero no me atrevo. Bueno, vamos para allá. ¿De qué me suenan estas habitaciones? Ya. Es un juego. Se llamaba algo de serpiente. Lo pongo por ahí. Eh, espérate. Ya vamos a descubrir algo. Un pentáculo. O sea, alguien hace magia negra. Ya está. Que nos vamos a llevar una alegría por acá ¿ah no? ¿y entonces? Va, yo no me acuerdo de qué habitación salí ¡ya! ¡Ah! ¡yo! ¿qué era eso? ¡señor! pero si no hay puerta. Algunos me dan por reír, otros por.. Pues están las lágrimas. ¿Es Aquí bajamos para abajo, sí. Madre de Dios. Esta vez no me he A ver, ¿para dónde vamos? Para acá, pero las puertas no puedo hacer nada. Venga, vámonos. Los que despacio vamos. Qué raro que no podamos investigar las habitaciones ni nada, A ver el ordenador. Esta es la sala donde estamos, ¿o no? ¡Oh! Una visión. ¡Joder! ¡Ya! ¿No? ¡Ay! Que hemos apagado las luces y todo. Pero ¿a dónde voy? Y está todo tenebroso. ¿Qué pasa aquí? Dice que si sí podemos huir de alguien. Vamos a ver para allá. Aquí sí hay escalera. Eh, aquí hay sangre. Eh. Antes no estaba la sangre. Y hay un cuerpo que está. ¡Eh, que se lo llevan arrastrando! Y aquí hay una vela y un 6. Y el cuerpo. La llave hostia que ambientazo esta no sirve estas son las escaleras bugueadas de antes aquí se ve ¡Ay, ya! Uf. ¿Y qué hacemos? ¡Coño! No puedo moverme ¿Qué es esto? Podemos agacharnos, pero... No puedo coger la llave Vámonos Vámonos de aquí O hay otra escalera para arriba Ostras, joder, este juego está buenísimo. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué va tan despacito? ¿Qué hay ahí? Eso es como un, un cuerpo medio en una bolsa. Otro cuerpo. Nos tiramos. Hostia, que suicidados. hemos suicidado, ¿tiene otra solución? No lo sé. Bueno, amigos del canal, eh, lo he vuelto a jugar porque me había quedado así a media y no sabía si era al final. Lo primero que he descubierto es que estamos en un hotel y está vacío, pues porque la gente que va se, se acaba tirando por ese agujero por donde no hemos tirado nosotros. Hostia, por ahí le han hecho algo a ¿eh? alguien. He descubierto este sustito. ¡Sus puta madre. Y que la llave las llaves no las quitan para que no salgamos y tengamos que caernos por ese agujero. Así que ya creo que he comprendido el final. Es un hotel que han hecho magia negra y no hay salida. Todo el que entre va a morir o todo el que estaba adentro va a morir. Así que bueno, si les ha gustado el juego y el vídeo le dan like, si están de acuerdo con mi teoría y si tienen otra teoría, pues eh, díganla en comentarios a ver si llegamos de acuerdo. Y puntuarlo, pues yo le pondría un y medio sobre 10 porque me he quedado un pelín ahí con la historia y a media y no me he quedado muy convencido, pero me ha gustado muchísimo, buenísimo, impresionante y alucinante. Así que espero verlo en el próximo vídeo. Chao y hasta la próxima.